Hola bueno, amigos de Tercer Tiempo, bienvenidos al décimo programa, queríamos hacer algo especial décimo programa, pero por la cuarentena no se pudo, así que estamos acá, juiciosos en las casas, cuidando nuestra salud y la de nuestros familiares. ¿Qué Andrés? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Oiga, Bien, hermano. Eh, ¿anda haciendo excursiones a la cocina o, o no? ¿Cuántas se hizo hoy? Pues hermano, el ejercicio más grande que hago es cuando me dan ganas de ir al baño y ahí pego el pique. Pegó el pique al baño y ese es el, todo el cardio que estoy haciendo. Lo, es que lo veo, ah, más no. lo veo repuestico. Repuestico, repuestico que usted con esa afeitada que se pegó ya parece el cantante de los inquietos, veón. No, la, la, la verdad fue que quedó a medias de mal afeitada porque se me dañó la puta máquina de afeitar y ni modo de salir a comprar una. Oiga, ¿y cómo va con el virus? ¿Cómo ve eso? Pues marica, muy muy complicado el tema. y. Mm. La verdad, va a estar afectando ya bastante la, la, la industria, la economía. ¿Sabe qué? Toca que no le digan coronavirus, porque los neurolingüistas dicen ah, que la o palabra. Se... Cor... O sea, de la palabra corona. La palabra corona eh, da poder. Entonces, si usted, si usted nombra mucho la palabra coronavirus, él básicamente lo que hace es tomar el poder y tomar el mundo. Él actúa, pues es mucho más claro, yo, yo que... sugiero yo sugiero cambiarle el nombre al virus y ponerle Fajardo virus o, o Guaidó, o Guaidó. Guaidó, Guaidó virus. Virus. eso para que no haga nada para que el virus no haga nada para que, pa que sea un virus decorativo pero, pero si hay gente por ahí pidiendo ayuda y hay unos que claramente que tienen que pedir ayuda pero hay otros descarados hermano por ahí que andan pidiendo ayudas cuando hace poquito estaban diciendo que no, que ellos no necesitaban nada, que, que, les, que si querían fútbol les mandaran la factura y bueno, nada así. Señor, por eso nuestro programa de hoy se va a llamar Con el Rabo entre las Piernas. Hay un personaje gordo, desagradable, que es el presidente de la de Mayor. ¿Se me sí. ayuda con el nombre que ahorita se, se me fue? No, pues es que además tiene un apellido, Vélez. Es de apellido, ah, es que ese apellido no. como que está condenado a esa vaina, ¿no? Bueno, pues este personaje, después de despreciar básicamente al gobierno, diciendo que el fútbol era un, una cosa privada, hoy está pidiéndole ayuda al gobierno justamente por la crisis financiera del fútbol colombiano. Por él, en honor a él, a, a aquel gordito desagradable, eh, nuestro programa de hoy se llama Con el Rabo entre las Piernas. ¿Le no, parece además, si hacemos un top 5? Pero pero espere que hay otra cosa más que acotar con ellos. Y es que ellos recibieron un montón de... recibieron plata de la Colmebol, plata del, del canal ese que nadie quiere, y además la FIFA les va a dar plata. Entonces están recibiendo plata de tres lados y quieren además una ayuda del gobierno nacional, cuando hay gente que se está muriendo realmente de hambre. Vamos con nuestro top 5. Top este es un central italiano, calidoso, muy bueno. Eh, ídolo de su club pues ídolo y le ha tocado volver a remarle como para volverse a ganar el, el puesto que tenía y es uh -huh. Leonardo Bonucci aparte una decisión extrañísima porque los otros casos que vamos a ver son jugadores que se van como para mejorar en el tema de clubes pero este man dejó la Juventus y se fue para el Milan un Milan en la inmunda. Bonucci venía a ser ídolo de la Juve, ganar títulos y se va a la, a la, al Milan un año y le toca regresar a la Juventus. De hecho, perdió convocatorias a su selección por esa decisión que tomó, por eso tuvo que devolverse con el rabo entre las piernas. Top 4. El cuarto es eh, Gotze, ¿se acuerda de Gotze, el famoso jugador que hizo el gol que le dio el título a Alemania en la final del Mundial contra Argentina? Sí. Ese sí está gordito, ese es la diferencia de nosotros dos sí está gordito, ese lo echaron por gordito del Bayern, principalmente. Como que, como que estuve en cuarentena, ¿cierto? Porque esos cachetes cada vez le no, crecen más, se parece a un amigo mío. Ni jugaba, ni, ni, ni, ni siquiera jugaba y se lo engordaba. Vamos con el número Top 3. Cris, pues bueno, Por la misma línea de Gotzer va Matt Hummels. La misma historia, el man aunque este se había formado en el Bayern, el Bayern lo habían sacado, había ido al Dortmund, en el Dortmund fue era el capitán, figura, jugaba en la selección alemana, era campeón del mundo y decidió irse al Bayern por plata y en el Bayern dejó de jugar, ya no jugaba tan seguido, traicionó a su al club que le dio todo que fue el Dortmund para irse al máximo rival y además de eso pues no volvió a la selección alemana. Y ahorita le tocó devolverse al, al Dortmund, a ganarse la gente. El Man se fue porque quería ser campeón de la Champions y dijo que con el Dortmund era muy difícil lograrlo. No, o sea, mismo lo caso, el, el mismo caso de Michael Owen, aunque Michael Owen sí si en el Liverpool no lo recibieron más. Uno, Uno, dos, dos. Vamos con Felipe Luis. El que ahora se coge una moñita que parece... Parece otra tía mía, es que está de moda como las tías, ¿no? El peinado de tía. Pues hermano, bueno, sus tías tienen, son cara de futbolistas entonces. <risa> es verdad, sí. Bueno, Felipe Luis se fue del Atlético de Madrid, eh, se fue al Chelsea, le fue como un culo, y tuvo que volver a, al Atlético en donde su, sí tuvo una buena temporada. Y vamos con el número uno. De nuestro top 5, de, volvieron con, con, el, con rabo el rabo las de las piernas. Diego Costa, hermano. Ese man que tiene cara de... Que siempre ha tenido la misma cara de viejo. Ese man debutó como a los... Yo lo vi como hace 8 años y pensé que ese man tenía como 30 y pico de años y tenía como 22 nomás. Y así. Ese marica se ve con abuelo. Él le dicen el lagarto, ¿no? Sí, pero porque nació en un pueblo que se llama lagarto. Ah, yo pensé que era por la cara que tenía, porque sí, hijo de puta parece un caimán, weón. Y pelea con todo el mundo y se hace echar, y insoportable. Esto es insoportable, la verdad. Eh, además, muy de buenas, es un tipo de buenas, ¿no? Porque tuvo el privilegio de jugar en la selección España siendo brasilero y siendo regularcillo sí, para el fútbol. Y jugó también en la selección brasileña. Oiga, muy bonita su camiseta. Gracias, es la del título son es la que le ganamos el título al Deportivo Cali. ¿En qué año? 2003 Bueno, esa camiseta seguramente fue la que usted guardó durante muchos años y luego volvió con el raón entre las piernas. No, no, no no, un... no, no, no, no. Cuando fue un campeón. de hecho, están todas por ahí. En cambio, usted bueno. casi nunca lo vio con las camisetas de Millos. Bueno, lo que pasa es que... Es difícil sí, andar sí, sí. con una camiseta de millos porque Ajá. es peligroso. ¿Usted sabe que es peligroso? Dato, dato curioso. Por ahí yo le mostré esta semana, en, envió una imagen, vamos a poner también ahí, para que la gente la vea, de un, programa, de un partido Tolima Millonarios en Ibagué de 1976. Resultado uno a uno. El estadio Ibagué se llamaba San Bonifacio, hermano, nombre de cementerio. Chévere, ese es un dato de Mr. Chip. Este es, o sea, existe Mr. Chip y usted que es Mr. Cheat. No, Mr. Chipcha. Eso. Ah. Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado nuestro programa. Eh, sigan sigan en cuarentena, sigan cuidándose, protegiéndose y seguiremos con más Tercer Tiempo en estas épocas difíciles. Bueno, tercer tiempistas, pistas. un mucho! ¡Chao, pues! ¡Fuénse, Chao pues. Cuídense, chao.